El hombre que te ama de verdad nunca dice ni dirá estas tres cosas. Realmente identificar que alguien te ame realmente y de verdad notar esa, ese cariño que él te expresa, ese cariño que él manifiesta. Se puede ver patente en la manera en cómo te habla, en cómo se comporta, en las cosas que dice, las cosas que expresa cuando te quiere decir algo en un momento de discusión. Y esto también es patente también en mujeres que igual experimentan las mismas cosas, las mismas situaciones y todo cae en la misma bandeja. Hola qué tal, este es Marco del canal BeLifers y me da muchísimo gusto tenerte aquí y hoy vamos a hablar de un tema interesante y es de aquellas cosas que regularmente una persona nunca te dice cuando realmente te ama de verdad y aunque el video esté enfocado en mujeres también aplica en hombres es decir que un hombre prácticamente puede entender si es querido o si es amado por una mujer si ella se abstiene de decir estas tres cosas y antes de empezar y antes de continuar quiero pedirte que cuando veas este video hasta el final me dejes el emoji de un corazón de color rojo en los comentarios de esta manera sabré que te ha encantado este video y lo que es más suscríbete que empezamos. Cuando una persona ya no te quiere, cuando un hombre ya no, ya no está interesado en ti, manifiesta muchas actitudes y muchos comportamientos que de alguna manera te hacen pensar y te hacen cuestionarte de si realmente te quieren. Lamentablemente en las emociones y en las relaciones las cosas nunca son claras, nunca va a pasar aquello que te digan, ¿sabes qué? Efectivamente ya no te quiero. Efectivamente hoy... Terminamos y ya está, y ya no volvemos a hablar o quedamos como amigos. Lamentablemente, esto nunca es así porque muchas veces las relaciones caen en un halo de indiferencia el juego de interés, por un lado te quieren, un día te aman, un día te dicen que están encantados contigo y el otro día pues parece que tú no existes y esto se repite y se repite una y otra vez y es un ciclo que constantemente está presente y lamentablemente pues en muchas ocasiones las relaciones se mantienen así hasta que finalmente alguien rompe el ciclo pero para darte cuenta cuando realmente alguien no te quiere, cuando alguien no te ama, debes fijarte en esas cookies, en esas migajitas que va dejando y una de esas es esta primera frase, que la persona, que el hombre que te ama de verdad nunca las dice y es esta, me da igual. Cuando un hombre... Cuando un hombre dentro de una discusión realmente llega a un punto en el que dice me da igual. Es que literalmente te está diciendo de que no tiene ningún interés. No tiene ningún deseo de intentar que las cosas funcionen contigo. Y esto y esto lo vas a encajar perfectamente bien en el tercer punto que va a estar casi al final de este video. Quizás un poquito menos del final. Quizás en el... En el Segundo tercio del video que te recomiendo verlo hasta allá Porque me vas a dar la razón cuando lleguemos a ese punto Pero cuando él dice me da igual todo Lo que realmente está diciendo es que no tengo ningún interés en negociar contigo O llegar a un acuerdo en relación a nuestras diferencias Porque concretamente cuando una persona te ama Está muy interesada realmente de que las cosas funcionen, embonen, encajen y que realmente sean pues para el bienestar de los dos, es decir, él viene o ella viene y concretamente dice yo no me quiero pelear contigo, no quiero tener ninguna discusión que al final haga que yo te pierda, que al final terminemos nosotros enemistados o en una cutre amistad que al final no vaya para nada. Cuando una persona realmente te quiere y esto es algo que, que, que de verdad se nota, intenta negociar contigo, intenta de alguna manera conciliar cualquier conflicto o cualquier roce y es más toma las decisiones y las correcciones que son necesarias y que son pertinentes para que la relación, pues, llega a tener algo bueno, llega. A de verdad experimentar plenitud para, los partes, para las dos partes. Y por supuesto, cuando ella o él, perdón, no demuestra esto, pues sencillamente ya no te quiere. Número 2. Si quieres, vete. La indiferencia, creo yo, es la madre del desamor. Porque al final de cuentas, cuando alguien no te quiere, no te ama, no tiene ningún interés en ti, lo que va a ocurrir es que va a manifestar una indiferencia total de si estás, de si te vas. De si te enamoras de alguien más Realmente la indiferencia considero en su máximo apogeo es la, mayor des, es la mayor demostración de desamor que hay Es la forma más real, más auténtica Aquello que no pueden esconder Cuando alguien realmente no te ama Muestra indiferencia Y la indiferencia realmente no solo se limita a Me da igual si ya no me quieres, me da igual si tú ya no me buscas, me da igual si ya no me escribes si ya no me llamas. Es que es peor todavía. Es que me da igual si tú sales con otro hombre. Me da igual realmente. Ya me importa un poco si tú te acuestas con un engano, con sultano, con fulano. Realmente esto ya no tiene ninguna importancia para mí porque es que concretamente... Me es indiferente, soy apático totalmente hacia si te vas a quedar, a si te vas a seguir conmigo, realmente esto se vuelve una apatía totalmente porque la otra persona pues ya no tiene muchas ganas de verte ahí con él y al final la indiferencia pues es la mayor sensación, tú, tú sientes que la otra persona no se interesa por ti. No te llama, no pregunta cómo estás Si tú no lo buscas, él no te busca Si tú no preguntas cómo está, él tampoco pregunta cómo estás Realmente la indiferencia se nota, se siente, se vive Y es que realmente también se nota en los proyectos que tú emprendes Porque él no te apoya Se nota en el trabajo porque tampoco a él le importa mucho Si te quedaste sin empleo No le interesa mucho si te arruinaste Le interesa muy poquito Cualquier cosa que tú hagas Si tu mamá se enfermó, a él no le importa si uno de tus hijos está pasando por una depresión, él simplemente se sienta en el sillón, abre el periódico y se toma una cerveza y no dice mayor cosa. La indiferencia al final de cuentas, cuando está integrada dentro de un periodo de, vamos a llamarlo, de volatilidad, donde él por un rato muestra un poquito de interés y luego se vuelve indiferente, es que realmente ya no te quiere. Está intentando de alguna manera lograr que, que, la, que la relación pues por lo menos sea... Algo como tolerable. La indiferencia, como lo he dicho, la indiferencia y la apatía es finalmente el mayor manifiesto, la mayor manifestación de desamor que puede existir. Número 3. No sé lo que siento. Al final de cuentas, las relaciones se sostienen por manifestaciones corpóreas y sensoriales y psíquicas, cosas que vamos a experimentar dentro de nuestros propios cuerpos, dentro de nuestras propias mentes y cerebros. No se puede aspirar a querer, a querer que alguien nos ame sencillamente por, una, por un planteamiento lógico argumentado. Al final, las emociones predominan por encima. De cualquier razón, de cualquier razonamiento o de cualquier cosa que nosotros querramos asimilar como parte de. Es decir, nosotros podemos tener buenos argumentos por los cuales la otra persona debería quedarse con nosotros porque sencillamente entendemos que valemos la pena y que somos personas muy, muy, muy, pero muy carismáticas. Pero esta persona, pero esta persona cuando no siente eso y no lo puede materializar en experiencias intracorporales pues de nada te sirve la mejor argumentación al final no tiene ningún sentido cuando esta no está respaldada por las emociones que la otra persona debería estar sintiendo por ti y por lo tanto cuando esta persona no siente esas emociones por poco te vale tus mejores argumentos, cuando él no sabe lo que siente, cuando él no sabe lo que está buscando, al final lo que va a ocurrir es que esta persona sencillamente va a buscar razones para quedarse contigo y ninguna, y ninguna, y es que ninguna le va a convencer y constantemente va a sentir la necesidad de alejarse de ti. ¿Qué está ocurriendo ahí? Y, y ahí llegamos a este punto: ¿de qué está ocurriendo? En la mayor parte de las ocasiones es que esta persona ya se está viendo con otro. Y es que este hombre ya se está viendo con otra mujer, justamente porque llega a este punto dicotómico, esta, esta dicotomía, perdón, donde él realmente está decidiéndose entre tú y otra chica, entre tú y otro amor, entre tú y otros labios. Sencillamente porque ahora ha cambiado sus preferencias, ya no sabe lo que siente, ya no sabe lo que quiere, se ha diluido dentro del de mar de opciones, de repente... Eh, su expareja lo buscó o de repente la mamá de sus hijos pues vuelve a insistir en que vuelvan o de repente llanamente él simplemente no sabe lo que quiere en ese punto de su vida o no está convencido de querer estar contigo. Si esto te ha pasado, si esto te ha ocurrido, por favor déjame un corazón rojo en los comentarios de esa manera sabré. Que te ha encantado este video y por supuesto, pues quiero invitarte a que te suscribas a este canal, le des me gusta y lo compartas con aquellas personas que tú realmente consideras que lo están necesitando. Así pues, este fue tu amigo Marco del canal v y por supuesto te invito a que veas otros videos que hemos publicado. Un abrazo y te veo en futuras publicaciones. Un abrazo.